Buenos días amigas y amigos de Urlingam. Somos todos vecinos de Urlingam. Estamos acá enfrente de la clínica Sagrado Corazón. Es un empleados de la clínica. Y otra vez sopa. no le pagan los sueldos, se están adeudando, hay temas de condiciones de trabajo. Toda esta información exactamente no las van a comentar ellos y nosotros lo vamos a tratar. Tomar este, testimonios, empezamos por acá. Un hombre acércate. Hola, buenos días. Eh, vecino de Burlingame. Bueno, mi nombre es Leonel Aragón. Sí. Yo soy presidente del sindical del sindicato de sanidad de ATSA Burlingame. Uh -huh. Y bueno, estamos acá con los compañeros de Sagrado Corazón eh, de Burlingame. Debido a que estamos con atrasos en los pagos desde el mes de septiembre. Nos están debiendo el 70% de septiembre, todo octubre, un bono de sanidad que teníamos por paritarias. Eh, bonos de los 2.000 pesos que dio el Estado también que no lo han pagado el de agosto y el de septiembre y bueno, ya tenemos otro bono vencido al día de la fecha lo peor de todas estas situaciones, que no es la primera vez que venimos no. haciendo reclamos en este uh -huh. establecimiento, sino que la situación cada vez se empeora más generando que nuestros compañeros como van a ver ahora, son todas madres jefes de hogar este, ...se retrasen en sus cuentas y que no puedan afrontar la situación con sus hijos... ...para poder comer una comida digna como se corresponde. Acá las compañeras hacen llamas de cinco días que estamos de par... ...bancando acá la situación, pero la sensibilidad de parte de la empresa... ...de diferentes, hasta bases acá, hace que eh, nuestros compañeros no puedan... Eh, ...llegar ni a pagar lo mínimo indispensable, y encima aprietan al personal en estas condiciones de trabajo donde también están los abuelos de la zona de Hurlingham que tienen que venir acá a hacerse atender y bueno, nosotros estamos brindando las guardias mínimas, vamos a tratar de dar lo mejor de que podamos como trabajadores, pero también queremos hacer valer nuestro reclamo por y que eh, por sobre todo que paguen los sueldos, que es lo más importante que se acercan las fiestas y siempre estamos con la misma situación, le pedimos a las autoridades que sean presentes acá que escuchen el reclamo de los trabajadores. Y bueno, este, y ahora le van a comentar un poquito más nuestras compañeras. Sí, vamos a seguir tomando testimonio. Contanos un poco, cómo... Sí, más que nada, eh, ¿Cómo es tu nombre, suelo, Gloria. Gloria, Me llamo ¿no? Gloria, ¿Sí? eh, hace estamos... cuántos años, años y de cuál es tu función. Enfermera. enfermera, soy enfermera de piso. Vos estás en contacto con los pacientes. Con los pacientes. Todo el Hoy día. los pacientes están resguardados porque estamos con las guardias mínimas, sí. Uh -huh. Pero también estamos acá en la lucha por el tema sueldo, no solamente sueldo, sino también este, reclamando un montón de cosas que no tenemos, ART, no tenemos, eh, no nos pagan.. El, la jubilación, no nos pagan la obra social, no tenemos si nos lastimamos, si nos pasa algo, no tenemos la dónde la acudir, este, nada. Y son un montón de cosas que la verdad que nos sentimos eh, abandonadísimos. Además, ellos son trabajadores de la salud. Sin desmerecer a aquel que trabaja en un kiosco, sin desmerecer a aquel que trabaja en una librería donde simplemente la atención es de darle algo a alguien, ellos están con personas. Que vienen enfermas, que vienen con traumatologías, con traumatologías graves, con, traumatología grave, con enfermedades de, de todo tipo, nuestros, ¿no? A pesar de nuestros problemas, igual nosotros damos todo por nuestros pacientes. Así seamos, que venimos luchando hace un montón por estos reclamos, un montón. Mucho tiempo pasa Muchísimo acá. tiempo. Estamos dando y entregando todo lo que podemos y más a nuestros pacientes porque jamás va a estar abandonado por nosotros. Vamos a seguir tomando testimonio. Yo sí, Arreca... de soy enfermera ah, enfermera, también sí. ¿Cuántos años de experiencia sí. tiene enfermera? De enfermera 36, pero ah. acá 4 ¿Me cura acá, mano. Sí. <risa> pero no, la verdad es que nadie quiere hacer paro No, no es grato hacer paro, es muy incómodo Pero nosotros necesitamos pagar las cuentas eh, Nos cortan la luz, nos cortan el gas No tenemos para viajar, pedimos prestado Ya no tenemos Por para supuesto. devolver, que no tenemos que impedirle. pedirle y Uno no quiere estar mal ni quiere que la gente tenga que estar pasando por todo esto. Sí, pues ustedes cumplen Pero con nosotros su necesitamos, trabajo, ¿no? al menos que nos guste lo que hacemos, necesitamos un sueldo. Más porque bien. por eso trabajamos. ¿Qué piensa usted que piensa en los directivos de, de verdad, este lugar que no siempre se, pasa lo mismo Porque ahora. nosotros vamos para cobrando con, con paro, logramos para cobrar un poco y nos, otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, parece que siempre vivimos de paro, pero la es que claro. cobramos dos o tres meses y después otra vez a cuenta gotas, a porcentaje, 30%, 30%, que cuando vos querés ver, gastaste toda la plata y no pudiste pagar nada. Y otra vez, ya cuando escribete, tres meses atrasado. Bueno. ¿Y hace poco que le dieron algo de 2.000 o 3.000 pesos? Sí, creo. nos van dando así de apuchos. 800 sí, ¿Ocho? 800 pesos. 800 pesos para la sube. Mira para, para ir acá. a trabajar, nada más. ¿Usted en su casa qué hace con 800 pesos? Cuéntenme, ¿qué hace con 800 pesos? Si usted hace algo con 800 pesos, entonces le dice a esta gente, uh... Este, ¿Qué están haciendo acá? 800 pesos le pagan, están pues, detonados. Si este lugar es necesario para la atención pública. Urlinga tiene 200.000 personas y pocos lugares para atenderse. Este es uno. Entonces, acá no debería haber problemas. Seguimos buscando tu testimonio, por favor. Si tenía más. ¿Tu nombre? Giselle. ¿Y de qué trabajas? Estoy en el sector de cocina. ¿En ¿Ah, el sector de cocina? Eh. Importantísimo. Sí, ¿A qué hora se come acá? A las 12 sale A las 12 sí. sale comer. Contanos qué es eso de preparar la comida para los pacientes, porque cada paciente tiene una a veces con la falta de, mucho, de mucho, mucha mercadería para trabajar. El También falta de que mercadería, Con la gente, este, hasta el viernes no había nada, ni siquiera para nosotras para comer, no nos dejaban nada. Y ahora de repente se arma un paro y para la gente que está trabajando le dan claro, de comer. Claro. Y a los que Nunca estamos no acá comer. afuera no nos claro, dan nada. Claro. Entonces no te dan agua. Este, un sector, el sector de cocina por lo menos de que el calor en el que se viene ahora en verano sí, sí, este, sí, no sí, le dan sí, agua sí. ni a nosotros ni al resto de nuestras compañeras tampoco. Este, van a pedir pan a escondidas para que la jefa de cocina sí, hola, hola. no diga nada, este, para que no se enoje, para que no vaya con el chumberío, por así decirlo, pero. Este, con 800 pesos no vive nadie. El viernes no, dieron 800 pesos y yo tuve no, que devolverlos no. porque tuve que comprar para comer. O sea, este, una vergüenza. Septiembre, ¿Vamos? octubre, noviembre. ¿Ah? 800 pesos. Ustedes escucharon. Septiembre, octubre, noviembre. 800 pesos. Y se viene diciembre ya. Y se viene? Es lo nombre. mismo casi que ellas. Pero bueno, Ese es tema. El, el tema. El tema es que tampoco nos dan de almorzar. Acá nadie come el mediodía. Nosotros comemos si tenemos plata, si no tenemos plata, tomaremos agua, mate, hasta que son 12 horas, ¿entendés? Más allá, eso es la, la injusticia que a veces uno ve en el trabajo, porque a mí sin ir lejos, yo esta semana corrí el riesgo de que me cortaran la luz y el gas, ayer me cortaron el cable, ¿entendés? Y yo, más allá del cable, no me interesa, sí me importa por mi nietita que no ve los dibujitos, pero te indigna, te indigna, porque te dejan sin luz, sin gas y es como que te cortan la vida. Además que vos cumpliste, haces tu trabajo, sí. se supone que luego, como una persona normal, decís quiero tener para pagar. Y la presión grande que significa atender a cada paciente. Eso creo que la gente no lo dimensiona. Nosotros, cuando nos vamos a atender como pacientes, somos gente difícil y gente complicada. Y ellos soportan la presión y que encima de soportar la presión, los inconvenientes, las obras sociales y todo y lo que usted conoce, dos pesos con 50. Yo no tengo obras. ¿Cómo sociales? que no tenés obras No, porque sociales. yo tenía ocecana y que aquella ocecana no. No, estamos sin cobertura. Sí, no, sin cobertura sí. Nada, sí. A ver, lo corremos para acá. ¿Tu nombre? Mi nombre es Solange, yo soy del sector administrativo ah, ¿de, de, sector de la recepción de, de guardia. Uh -huh. Este, bueno, es como dicen mis compañeras en particular nosotros hacemos los filtros de ingreso de gente sí. eh, muchas veces somos los que más expuestos estamos al claro. público recibimos puteadas recibimos maltrato con razón, porque uno es humano, tiene familia sí, sí, sí, sí. Eh, tenés abuelos lo que sea, nosotros el gran porcentaje es PAMI, ellos te exigen que trabajemos con obras sociales que sean bien atendidos Exacto. cuando no tenemos hojas no tenemos un toner. No tenemos mil insumos que en otro lado ni siquiera los están pidiendo. O, sea, o están... sea, arrancás en la clínica y empezás por la mesa de entrada y no tienen ni Exacto. tono ni papel. Va para la cocina y en la cocina tampoco tienen nada. Tampoco en la caja tienen plata para, para pagar. Nada. Son, eh, no, no es solo un atraso de sueldo de tres meses que te negren, sin una obra social, sin arrete, eh, Son muchísimas cosas. Si llegan urgencias a guardia... Eh, y vos no sabes cómo jugarte porque no tienen quirófano, no pagan especialidades, vos no tenés un anestesista, no tenés especialidades, hace 3, 4 meses básicamente. ¿Y qué hacen? Eh, ¿Qué derivan? Le tenés que decir la verdad, derivarlo o que por favor se comunique con su obra social y se pueda atender en otro lado. Eh, es una vergüenza. Yo cuando empecé, hace cuatro años que estoy acá pensaba que iba a repuntar, había mil cosas que hoy por hoy no hay y la verdad que esto está cada vez de mal en peor. Al margen de ser vecina de Burlingame y sí, escucho sí, las sí, quejas sí. de todos lados de hace sí, años, sí, sí, sí. Eh, pero hoy por hoy que estoy acá adentro, creo que lo mejor sería que esta gente se retire como dirección porque no pueden administrar nada. No hay humanidad, es mentira que no, ella quiere evacuar, pero para nosotros lo que pedimos es que... Que siga funcionando porque hay mucha gente con muchos años y la profesión eh, de los cuales no, no les gustaría irse o que el lugar cierre, pero que se retiren ellos, como dirección no, no sirven. Eh, si toman represalias o no, la verdad que sinceramente a mí a esta altura no me interesa. Por algo estamos avalados también con un sindicato, pero humanamente igual ya no hace bien trabajar así. Volvemos con ella. ¿Cómo, cómo evoluciona esto? ¿Ustedes están en algún tipo de negociación con las autoridades? No, queremos los sueldos y negociación no es ninguna. Nosotros ¿También? queremos todo lo que nos deben. No, de todo, ¿Negociación? Todo. Llamo yo a tener una charla. Sí, no, este, el bloqueo la las charlas son promesas que no se cumplen. Siempre promete que sí, que va a pagar y no paga. No, acá nosotros no tenemos ni siquiera los insumos para trabajar. Yo, por ejemplo, si empiezo a trabajar no tengo guantes. Aparte les claro. hacen firmar papeles sí, con sí. la consigna, 28, con no la consigna del no, que no tomemos represalia, que no tomemos, que no hagamos medida, que no tomemos medida. Hoy 28 era el día eh, que iba a pagar. Palabras el que verdaderamente mes de y firmas octubre. que verdaderamente no las no, cumplen. No las cumple. No. Las cumple. no, las cumple. no. no una ya forma. de mentiras no vivimos. Es una pastor, forma no, de chantajearnos. No que no tome medida que tal fecha vamos a dar algo, algo. Dios Llega Dios la Dios fecha, no pasa nada, pero tenemos un papel firmado. Ah, esto me avala a que ustedes firmaron y no, no pueden tomar medidas. Dios Dios ver, es que nos juega 830, con nuestro hambre, era... con el hambre de la familia, con, los, con los, la indignación de todo el mundo, denigran porque esto ya es denigrarnos, ya es ponernos en un punto a que nosotros ya hagamos lo que sea. Mucha gente abandonó, abandonó a costa de lo que sea. Bueno, sabes qué? Me cansaron, me voy, me voy. No importa mi profesión, no importa sí, la matrícula, no importa esto, no importa el otro, me voy porque cansadísima de que me denigren, de que no soy nada para ello, cuando di todo. ¿sí? Cuando di absolutamente todo. Todo, me voy. Y se van. Y no queremos. Esto para todos nuestros compañeros. Y ahora lo que no hace queremos. por ejemplo es que nunca nos dieron de comer y le están dando de comer a los, a los que están trabajando. O sea, cosas que nunca hicieron con nadie. O sea, le están dando de comer como diciendo no se vayan a hacer paro. No sé con qué intención qué... la gente. Con dos empanadas. Tapan. Con dos empanadas. Sí. Eso, se... eso, empan... con dos. Sí. ¿Eso sí. es lo más sí, bajo de sí, sí, sí. lo que cayó. Eso, eso es lo más bajo. Es decir, que vos le digas a una persona, mira vas a trabajar vas a tener este platito te voy de comida. a dos empanadas si trabajas. Ahora, si no trabajas te quiero afuera del establecimiento. Así de corto. El día que dio los 800 pesos era la promesa de que iba a pagar lo que restaba de, de septiembre y hoy es la fecha en la que ella se había comprometido a pagar eh, octubre. Nunca cumplió con ninguna de las dos cosas. Nos dio 800 pesos y seguimos esperando. Bueno. Eh, nosotros nos retiramos y estaremos pendientes a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con estos vecinos y vecinas de Urlingan que trabajan y que prestan Último un servicio El concepto muy sería buenísimo sí, es eh, que por favor el Ministerio de Salud se acerque, pero se acerquen de una manera eh, humana, porque yo no entiendo todavía con tanta falta de insumos de enfermería y de medicamentos cómo puede seguir funcionando al margen de todo, sí, también sí, es muy sí, importante. Sí, sí, sí, sí. que Están trayendo gente, verdaderamente gente que todavía no, no, no, no tiene ni conocimiento, no está preparada para tomar una barra ya. y le pagan por el día que se presenta Claro, traen gente de afuera, pagan 1.500 pesos a esa gente, las traen de noche, no las traen de día. Pero esto, ¿Esto es una empresa privada o sí, qué? Sí, privada, qué? pero igual, sí. igual, Ministerio de Salud tiene que estar. El Ministerio de Salud. Tiene de la que provincia. venir, claro, sí. por supuesto. Ministerio de Trabajo tiene que venir. esto, lo que que están haciendo, es una burla traer gente para trabajar en negro y le pagan la guardia, claro. la verdad que es una burla. Total sí, sí, sí, sí. a ah, nosotros, bueno, ustedes han visto esto. Ustedes lo tienen que conocer más allá de cómo estén viviendo ustedes. Si alguno de los que está viviendo no tiene absolutamente ningún problema, usted piense puede tener un accidente, se puede sentir mal y tiene que venir a que la gente lo atienda. Yo he estado del otro lado del mostrador, pues en alguna época lejana fui radio. Vos sé de lo que se trata esto. Entonces, usted piense también, y sea consciente. Le digo Porque después usted por ahí escucha o ve a la dueña, que ni la conozco, no sé ni quién es, a los dueños, y te maravillas, de esto que la verdad que es un desastre, porque si no fuera que es Argentina, y que estamos en el año 2019, se parece al libro ese de la cabaña del tío Tom, donde los esclavos vivían en un lugar que le asignaban ese texto que dijo ella, este, cuando le dan un pedazo de pan y no tiene que enterarse nadie de que ella toma un pedazo de pan ¿ustedes escucharon eso? eso es denigrante denigrante. así que me imagino este, lo que debe estar pasando acá y es que van a necesitar quien más los ayude, alguien fuerte inclusive que venga más gente del sindicato, no sé si tiene algo, alguna responsabilidad para colaborar de alguna forma en el municipio también eh, la cuestión es que esta gente necesita ayuda Necesitan ayuda, Los están, no les están pagando lo que corresponde desde hace muchos meses, 800 pesos. Necesitamos que nos escuchen. apoyo ah, más no que nada, porque la gente que está trabajando está toda asustada, trabajan asustados. Claro. Tienen miedo que lo echen. Yo ya no, no estoy jugada, que si quieren echarme, que me echen. Sinceramente, a esta Bueno, esto ha sido todo, así que este, veremos cómo evoluciona esta noticia y estaremos al pendiente. Gracias.